Y ande con y ya ya voy a añadir y coño, a nivel no, a y todo el para de Paraguay. ¡Arriba Paraguay! Guarajo me mi me lo pero te que tu me nanjo, me plato, me vive, lo que se llegue, me con ya en va, <risa> me nanjo, me ya, me con el a nivel bella y coaí, por el peña papota y parete, ñan de pan, ya voy a ya nene tamén, de hey, porimbo y yo ya ha, y a mi boya jupate, yo, ni coño, ñan de pan, a nivel bella y no, a nivel bella y coaí, por el peña papota y de pan, Gracias, nos sentimos muy honrados de venir a compartir con todos ustedes en esta hermosa noche, y por supuesto dar gracias al Todopoderoso por esta oportunidad de reencuentro, y qué mejor que hacerlo con nuestro dulce idioma guaraní, con esta canción que se titula Aguille, y dice así. Tu bebé te izara mi bebé de si agua y añando va por aquí, Tu y que es potente yurupe, a poca bebé se ayua Rey portado y yuruente, ven y se Paraguay. El cuerpo se lleje, el cuerpo se lleje, el fe, Agüillé yeah. ¿Cómo la estamos pasando? ¡Eso! Así como también nosotros la estamos pasando súper bien Esta siguiente canción va dedicada mucho cariño para todos ustedes y se titula Más que ayer No sé cómo sucedió, no sé cómo sucedió Hoy tengo el mundo al revés porque en mi cabeza vos diste vuelta mi razón Hoy te pienso más que ayer, un mensaje visto soy, no soy nada para vos Yo sé que tal vez fallé, pero no me pidas hoy que te olvide porque no, porque no. En la noche te busco y no estás en mi cama, te siento al mirar, la almohada me confunde y recuerdo el perfume del ambiente de esas noches indecentes. ¿Cómo quieres que te pueda olvidar? ¿Loco? ¿Loco? Si tus labios me sonríen. Siempre hablo oh, No si aguantaré este vacío en mi interior Pues la luz se me apagó En la noche te busco y no estás en mi cama Te siento al mirar, La almohada me confunde Y recuerdo el perfume del ambiente de esas anoche sin te sentes, Cómo quieres que te pueda olvidar oh, oh, oh, oh, oh. Soy nada para vos. ¿Están listos para bailar, sí o no? Bueno, queremos ver a todo el mundo bailando con la fiesta patronal de Tierra dentro. Viste los ojos, por fin vas a ser feliz. Pero en tus próximos amores, no te olvides de elegir. Un hombre caballeroso, apuesto respetuoso, que le gustará bailar siempre a la fiesta patronal. Un hombre caballeroso, apuesto respetuoso, que le gustará bailar siempre a la fiesta patronal. ¡Ya Confesar que desde hace mucho tiempo contigo empecé a soñar. ¿Por qué me miras tan raro si esto es algo normal? Podré cumplir con las cosas que te tuve que explicar. Soy un hombre caballeroso, apuesto respetuoso, que le a bailar siempre a la fiesta patronal. Ha puesto respetuoso Y estas dos cosas son las que no te van a faltar Como Que te cante una canción Que te, te quiera sin temores Porque la vida se vive de momentos y emociones Que te cante una canción Que te quiera sin temores Porque la vida se vive de momentos y emociones Pasando bien, sí o no, y por supuesto, queremos que en este momento ya bailamos. Ya, ahora tenemos que cantar y vamos a cantar con toda nuestra fuerza. Vamos a despertar esa última fibra, hasta esa última fibra de paraguayía que tenemos con esta canción y que se escuche bien fuerte. Y esto que dice así, número 13: ese regimiento. Tamoñaron en Teoyecuá, Fortín, Managua, ese campamento, la muralla viva, Oyeja. ¡Adelante! Tanajo primim, la visera, tampoco yo ya se van a caminar. Amongar, ay, bonan, agua, tricera, hasta los puras, hey, que se tuyo y ti. A los puras, hey, te regimiento, tres en Anagua, de gloria, llero, Ay tigueras y regimiento siete en la muralla viva como mujeres. Roda hasta más alto y te salga y este <tose> PP te <tose> hice gemelo niñando nunca. Raye más, Morena y este bebé está de gloria como ayer más y voy quiero ya la base con te ve, sí sí, Mi comando y la gente de mi pues me voy a llamar acá, a y quiere fuera mayor caballero de de tigres y de a mi patria de dinero, a ver, llamamos A ningún bebé no y homo iba a la televisión. en el cambio para A yo a me a A Pepe a fuera, homo Sara a los y con mi mi Reintebolí, eco en oh. su cuida, dos llamo hay de Paraguay, o inhaperame y pompiara siva, regimiento 13, cabisu posee. Coimo a ellos pero o juta a Pepi de Benedí Oye, Polloca, grito tu a miro, nada más lo yo soy ti Tu, vuete a Pepi, o la victoria, re 113, o puca Historia Topa Moaija ¿A qué sabe? ¿A qué de? Tomen mucho aire Y que se escuche bien fuerte Topa Moaija ¿Cierto? A mu y agua tercera hace regimiento de ese tuyo. Número 13, ese regimiento, tamoñaron. Por fin, nada, nagua ese campamento, en la muralla viva, oyeja. Por ti, nada, nagua ese campamento, la reina quinta se división. Número 13, ese regimiento, solito el uno. Querida por siempre, Paraguay. Muchísimas gracias. Quiero, por favor, un fuerte aplauso para nuestra primera dama. Muchas gracias por invitarnos. Señora Silvana, muy honrado de estar aquí. Un fuerte aplauso al señor Presidente de la República, al señor Mario Abdo. Muchas gracias, señor Presidente, por invitarnos. Y al señor Joel Talavera, muchas gracias. De todo corazón, de parte de todos los chicos también a Tierra Adentro. Y un fuerte aplauso para todo el público presente.